Hijitas cranianos, craneanas! hoy es lunes uh. y es por eso que queremos desearles Salud. una feliz semana oh, no. No. una feliz semana y ahora nadie nos ha pedido saludos especiales o no. oh, si sí, a ti te pidieron algo no, pero pues, hola. Hola, muchachos, ¿cómo están? Quema mucho el sol el lunes. No, no. Pidamos, si quieren que los saludemos personalmente, digamos su nombre aquí en estas pinches cámaras. Si quieren que la bella los salude y les mande un picoretín. Oh. Oh. Oh, o sea, si quieren que los labios uh. carnosos de la Toña no vaya yo, perdón, mis hijos me ganó, me ganó la emoción de ver esos labios carnosos. Quieren que les mande un saludo de un beso. Y bueno, pues es eso, nada más, niños. desearles una feliz semana, una semana poderosa. Que Dios nos cuide, que Dios nos acompañe en todo lo que hagan, carones porque es power lo que necesitamos en este país. Y eso es tocho, ¿no? ¿Algo más que quieran agradecer? No, así... saludos Argentina, España, Ecuador, toda Latinoamérica, Colombia, Colombia ustedes, ¿no? Chile, en fin, a todos aquellos niños que nos hacen el favor de escribirnos de los diferentes países de los cuales nos hacen. Este, muchas gracias. De Estados Unidos también ya tenemos ahí gente que sí, nos claro. ha escrito por ahí. Eh, Canadá también por ahí. Uh -huh. Y bueno, pues muchas gracias Un saludote, un abrazote No les digo que un besote porque Pica, pica güey <risa> <risa> No, sí, un beso, un abrazo Como chingados no Y bueno, pues te veras, muy feliz semana pásasela chido, esto es en el poder del rock pues Suscribanse niños, están esperando para recibir a esta música chingona y pendejadas De estos pelones y de esta Greñuda ¡Ah! Bueno, pues eso es Tocho. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Quién <risa> <risa>